Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que tenemos para compartir con ustedes hoy y vamos a comenzar contándoles de UNER Emprende, porque en la Facultad de Ciencias Económicas en la ciudad de Paraná se realizó la primera reunión en el marco del proyecto Universidad Emprendedora del Sistema de Políticas Universitarias. La red UNER Emprende surge con el objetivo de desarrollar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 Y en la Facultad de Trabajo Social en la ciudad de Paraná inició la segunda cohorte de la Maestría en Evaluación de Políticas Públicas, un ámbito de reflexión y aprendizaje para funcionarios y profesionales de diversas disciplinas. Tuvimos la alegría de poder concretar la primera cohorte de esta maestría que tuvo 22 cursantes eh, ...que están elaborando sus tesis ahora... ...lo que nos animó a abrir esta segunda corte, ...que ha sido muy bien recibida... ...por la sociedad de instituciones de la región... ...y que va a poder colaborar ciertamente en mejorar... Esa instancia que todos piensan final de las políticas y que debe ser pensada ya desde el inicio. Tenemos que formar recursos humanos que estén eh, en condiciones de aportar eso. Hoy siempre se reclaman políticas de Estado, continuidad, que haya rendición de cuentas. Bueno, nuestros graduados van a estar formados en eso y creemos que con eso vamos a poder contribuir a mejorar la calidad de la gestión pública en la región. Y ahora compartimos un breve adelanto porque en la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Oro Verde se realizará la décima reunión de comunicaciones científicas y la octava reunión de extensión. Esta reunión se organiza cada dos años, se presentan trabajos originales y algunos de estos trabajos después posteriormente son publicados en la revista científica de la facultad. Este año vamos a tener un especialista en suplementación animal. Es una muestra, digamos, de la potencialidad de los trabajos que están haciendo los, los docentes, los becarios. Es decir, hay muchos becarios que están participando en los proyectos de investigación y bueno, que también este, se suman a esta a esta iniciativa. Es una jornada de un día, pero bueno, se aprovecha en forma intensiva desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar. Generalmente esas jornadas estaban vinculadas para los investigadores. Y ahora, al abrir un poco el panorama y permitir a los extensionistas la posibilidad de hacer alguna ponencia, también es una manera de comunicar lo que se está haciendo en el territorio. Hemos hecho una invitación formal a algunos técnicos de la Facultad de Agronomía de la UDELAR. Me parece que va a ser un muy buen aporte como para visibilizar otra, otra faceta de lo que se puede llegar a hacer con la comunidad en esta nueva convocatoria, los proyectos que estamos presentando, nos van a dar otra mirada de lo que es la agronomía. Y nos trasladamos ahora a la Facultad de Ciencias de la Administración, que fue la sede del 33 tercer Congreso Nacional de la Asociación de Docentes Nacionales de Administración General de Argentina. La asociación realiza anualmente un congreso en el que se discuten cuestiones vinculadas a, a la, al desarrollo de la ciencia de la administración. Y también nos ocupamos de las cuestiones este, metodológicas y de, de perfeccionar nuestro rol docente en esta asignatura y paralelamente las currículas de las distintas facultades de económicas del país. Creo que para la institución es importante que nos hayan eh, distinguido con la... Eh, con la organización de este evento, eh, es un reconocimiento a la historia y a la trayectoria de la facultad eh, en la organización. Uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Docentes en Administración General fue el profesor Antonio Casilari, docente de esta casa, ya fallecido. La distinción por trabajos que se entrega a los estudiantes lleva justamente el nombre del profesor Casilari. Y también allí en Concordia, en la Facultad de Ciencias de la Administración, les anticipamos se llevará a cabo una ceremonia en la que Ricardo Palen Acuña va a recibir el título de Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad. Palen Acuña es un destacado contador público reconocido, entre otras cosas, por sus investigaciones y publicaciones relacionadas con el desarrollo de la contabilidad ambiental. Y de esta manera llegamos al final de propuestas del día de hoy, pero pronto volveremos para acercarles más noticias de nuestra Universidad.